Curso corto virtual, aceites esenciales, extra extracción, uso y aplicaciones, evidencia, actividad interactiva, reconocer los aceites esenciales y las partes de la planta utilizadas para su obtención, actividad de aprendizaje 1. Estimado o estimada aprendiz, recibo la cordial bienvenida a esta actividad interactiva, en la cual deberá superar los retos para demostrar los conocimientos adquiridos en esta actividad de aprendizaje. Para realizar con éxito esta evidencia, será necesario que previamente haya estudiado los materiales de formación y complementares, así como las instrucciones e indicaciones que se muestran a continuación. Muchos éxitos. Instrucciones. Ernesto quiere ser un gran perfumista y durante su preparación llega al laboratorio de Pierre, un reconocido y exitoso científico, el cual le dice que para cumplir su objetivo, primero debe reconocer los aceites esenciales y las partes de la planta utilizadas para su obtención. Usted debe ayudar a Ernesto a cumplir su propósito, seleccionando los diferentes elementos del laboratorio respondiendo correctamente cada pregunta, Tenga en cuenta que si se equivoca tres veces perderá la actividad interactiva y Ernesto no podrá convertirse en de un experto de perfumes primero vamos a dar clic aquí y nos dice analice el enunciado y responda si es verdadero o falso los aceites esenciales son también conocidos como esencias o aceites pesados verdadero o falso la respuesta correcta es falso vamos a verificar Muy bien, esta respuesta es falsa porque los aceites pesados son derivados del petróleo y no producidos por las plantas. Damos clic aquí. Nos dice, una de las siguientes opciones, no, es una función que desempeña los aceites esenciales. A. Proteger la planta de los rayos del sol. B. De Repelar los insectos de herbívoros. C. Mejorar los rendimientos del cultivo. C. De Atrave ponentes. pesadoras. La respuesta correcta y es la C mejorar los rendimientos de cultivo esta no hace parte de ese grupo muy bien la opción es correcta lo cual demuestra conocimiento sobre la de los aceites esenciales en las plantas y más los rendimientos damos clic inicialmente aquí tenemos que completar el enunciado escribiendo la palabra que hace falta los terpenos son el grupo más numeroso de los componentes de los aceites esenciales. Muy bien, los aceites esenciales están formados mayoritariamente por sustancias volátiles llamadas terpenos. Vamos a acá arriba. No, dice. Los aceites esenciales se producen en cantidades apreciables en las plantas aromáticas cuyo contenido puede entre... Tenemos estas cuatro opciones, de la cual la respuesta correcta es la B: 0.5 a 6%. Muy bien, el contenido de aceites esenciales en las plantas está entre 0.5 y 6%. Continuar. Vamos a dar clic acá. Nos dicen. Los aceites esenciales pueden, poseen propiedades antiespasmódicas que pueden tener efectos en el sistema endocrino de las personas, verdadero o falso. Pues la respuesta correcta es verdadero. Muy bien, efectivamente, las esencias poseen propiedades antiespasmódicas ejercen efectos en el sistema endocrino de las personas. Faltan todavía tres preguntas. continuamos En un árbol de cipres, se presus semperviniens, perdón, no hablo muy bien. Las estructuras vegetales que contienen el aceite esencial son el rama, las hojas, los, los raíces o la corteza. ¿Cuál de esas contiene cipres? La respuesta correcta es A, las ramas. Continuamos muy bien. El en el cipres, el aceite esencial se encuentra concentrado en sus ramas. Siguiente. Para obtener el aceite esencial de lavanda, la bandula angustifolia, la parte que debe tratar, es la planta entera. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. muy bien la respuesta es falsa porque para extraer aceite esencial de la banda se utilizan sus unidades florales por último tenemos nuestra última pregunta que nos dice completar eh, el enunciado el flavedo es la parte de donde se extrae el aceite esencial de la mandarina con eso terminaríamos nuestra evidencia actividad interactiva muy bien los aceites esenciales se encuentran en el flavedo de la cáscara de mandarina Felicitaciones y contribuyen a propósito. por su colaboración. El rastro de mostrar su conocimiento respecto a la finalidad de los lites esenciales y de la parte de la planta que se utiliza para su obtención. Tenemos los créditos de las personas que realizan esta actividad interactiva, así como la licencia de este de esta actividad. terminaríamos Gracias por el del video.